En la actividad del cronómetro también vamos a tener un escenario blanco, pero que ellos pueden rellenar con algún dibujo con, o con lo que ellos quieran. Va a ser importante, tenemos dos objetos, un objeto que referencia las decenas de segundo y otro objeto que referencia las unidades. Las unidades van de 0 a 9 y las decenas de segundo de 0 a 5. Es importante explicar este, este trozo de código que lo que hace es que nosotros esperamos un segundo y después de esa un segundo vamos a cambiar el disfraz. Dado que los disfraces están ordenados vamos a ir incrementando secuencialmente de uno en uno. Una vez que hayan entendido este trozo de código va a surgir el primer problema y es que cuando las unidades lleguen a 9 lo ideal sería que las decenas también cambiasen. Eso lo tenemos que hacer a través del mod, que son estas piezas verdes de aquí. Nosotros hemos ido contabilizando el número de segundos que pasan a través de esta variable segundos, de forma que cuando hacemos la división segundos dividido entre 10, el resto, que es lo que hace el operador mod, cuando ese resto sea 0, significa que tenemos que cambiar las decenas de segundos, es decir, cuando estemos ante 10, ante 20, ante 30, es cuando tendremos que enviar un mensaje, es pues este mensaje de aquí, que lo recibirá nuestro objeto de las decenas de segundos e incrementará el disfraz, es decir, avanzará hacia el siguiente número. Una vez que tengamos este trozo de código bien ordenado y completo, el cronómetro ya empezará a funcionar.